Y en un día como hoy, hace seis años, la muerte la acechaba y dejó desistir. existir. Eran las nueve y tres minutos de la noche, su mano se enfrió en la mía, dejó desistir. Me viene a la cabeza un pensamiento bello, lo tengo bien pensado, lo voy a cantar. En esta poesía de corazón roto sangrante Con una melodía que espero brillante Ella era hermosa como un sueño real increíble Era la lírica de la vida hecha persona Era el salvavidas que me llegó al ahogarme Era y fue mucho tiempo Toda mi vida Y en un día como hoy Hace seis años La muerte la acechaba Y dejó de existir Eran las nueve y tres minutos De la noche Su mano se enfrió en la mía dejó de existir Pero resulta que no se fue Nunca que siempre está aquí, solo falta verla. Noto su perfume, el que siempre usaba, noto su calor siempre en mi almohada. Una sinfonía adorna su presencia, en su alma que hoy limita su ausencia.